<risa> Allá, ya era, chico, ya <risa> <risa> era. Ya no estamos en visión, Dicen que se junta con Lili y se tiene ay, Dios. el rojo está piciando, qué rojo? Está una... Dale rojo. <risa> es el que está? Dale rojo, para que sigue. Estamos tomando agua, pero como pasamos un susto, Gracias. es agua amargosa, ¿eh? No lo vais a cortar, pero sí, ¡Vamos con esta que dice más o like menos! ¡Ah sí! ¡Estamos conquistando oh, a todos los cabachos allá en el barco allá! ¡A en el barco que está allá de cerca! ¡Buena camarógrafa la que traemos! Ah. Hay que reírle a la tristeza, a la felicidad y a todo pero no sé que no deje uno de, con esa sonrisa en la cara aunque tengas que llorar pero... sonriendo mm -hmm. <laughs> you're gonna, you don't want to <laughs> get that video you're, so, you're gonna edit that up cerros y arroyos he venido para verte palabra de honor que sí traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo qué más puedo hacer por ti si las estrellas del cielo pudieran hablar mucho que te amo, yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondida por mis caricias de amor. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa. y ha nacido para mí. Acerca tú. Me que hace frío y así seré más feliz Morena yes. ya me despido mañana a la misma hora nos volveremos a ver eres flor eres hermosa eres perfumada rosa la dueña de mi Eres perfumada rosa, que nacido para mi. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz. Ahí está, abre esa pausca, man. Salud. Cheers. It's cheers in English. As cheers cheers but ya se acabó el cheers he said he's like <"With> what what ya se